Hola, soy Francisco Sariquié y te doy la bienvenida al primer vídeo de Ideas Clave de la unidad 5 del MOOC de Aprendizaje Cooperativo del INTEF, en el que nos ocuparemos de la evaluación de la competencia para cooperar del alumnado. La eficacia del aprendizaje cooperativo depende de que los estudiantes aprendan a trabajar en equipo. Por ello, evaluar la competencia para cooperar del alumnado resulta fundamental a la hora de transformar el aula en una red de aprendizaje ya que nos va a permitir gestionar un proceso de implantación en el que la, las propuestas, los objetivos, las estructuras y las dinámicas cooperativas se adecúan a las necesidades del alumnado en cada momento. Por este motivo, nos vamos a ocupar de la evaluación de esta competencia para cooperar, proponiéndote un procedimiento en cinco pasos que esperamos te ayude a gestionar un proceso de evaluación eficaz que redunde positivamente en la mejora del desempeño cooperativo del alumnado. Este procedimiento empieza por el establecimiento del currículo, de un currículo de la cooperación, que implica desarrollar tres tareas muy concretas. Primero, debes operativizar la competencia para cooperar a través de las capacidades, las destrezas y actitudes que consideras básicas para que tus estudiantes cooperen de forma adecuada. A continuación, traduce estas capacidades y destrezas en indicadores que definan las conductas y desempeños que han de desarrollar los estudiantes como evidencia de que trabajan bien en equipo. Algunos indicadores podrían ser, por ejemplo, solicitar ayuda a los compañeros antes que al profesor o respetar el turno de palabra. Finalmente, secuencia estos indicadores de cara a trabajarlos de forma progresiva. Una vez que has definido tu currículo de la cooperación, debes diseñar un plan de evaluación, lo que supone establecer cuatro cuestiones básicas. En primer lugar, tienes que seleccionar qué vas a evaluar, eligiendo en el currículo de la cooperación con qué indicadores vas a trabajar en cada momento. En segundo término, Tienes que decidir quién o quiénes van a evaluar y más concretamente si sumarás al alumnado como evaluador de su propio trabajo o el de sus compañeros. En tercer término, deberías establecer en qué situaciones o momentos se, se va a desarrollar esa evaluación. Y finalmente, es necesario que elijas con qué vas a evaluar, seleccionando las estrategias, eh, y o instrumentos más adecuados en función de todas las decisiones anteriores. El tercer paso para, para evaluar la competencia para cooperar del alumnado es preparar el contexto de evaluación de cara a garantizar las condiciones mínimas para que se desarrolle de manera adecuada. Esto puede implicar varias tareas, desde diseñar las situaciones, tareas y productos sobre los que vamos a evaluar, hasta trabajar las destrezas relacionadas con los indicadores de cooperación establecidos pasando, por supuesto, por la elaboración de las herramientas de evaluación o la articulación de un marco cooperativo en el que se promueva la aparición de las conductas que pretendemos evaluar. Con todo el trabajo previo, llega el momento de empezar a evaluar la competencia para cooperar del alumnado, lo que supone que desarrolles dos tareas profundamente interdependientes. En primer lugar, Debes utilizar las estrategias e instrumentos de evaluación para recoger la información sobre el nivel de desempeño cooperativo del alumnado. Parti y partiendo de estos datos, intent debes intentar construir un juicio valorativo con respecto a la pertenencia o no de dicho desempeño al nivel que debería tener el alumno. A continuación, debes contrastar esos datos a dos niveles. Por un lado, con los indicadores que establecimos en el currículo de la cooperación, con esto, establecerá si el alumno ha alcanzado o no el nivel de competencia que consideramos pertinente, y por otro, con sus desempeños anteriores, de cara a poder valorar su progreso. Para finalizar, llega el momento de que proyectes los resultados de la evaluación hacia los procesos de mejora, ofreciendo a los estudiantes el feedback necesario para que construyan una idea ajustada de lo que están haciendo bien lo, y lo que es igual de importante, lo que pueden mejorar. A partir de ahí, la evaluación podría proyectarse hacia dos ámbitos más. Por un lado, podría utilizarse para ofrecer recompensas y o celebraciones que contribuyan a promover la motivación y el interés por el trabajo en equipo. Por otro, podrían incluso proyectarse hacia las calificaciones de cara a darle valor escolar a la cooperación. Para finalizar con nuestra propuesta de evaluación de la competencia para cooperar del alumnado, queremos presentarte tres instrumentos especialmente interesantes a la hora de organizarla. Las listas de, las listas de control, las escalas de valoración y las rúbricas. Se trata de tres herramientas que se muestran muy eficaces a la hora de evaluar el desempeño cooperativo y, dada su sencillez, pueden ser utilizadas perfectamente por los estudiantes. Esto las convierte en herramientas muy versátiles que pueden valer tanto para la evaluación del docente como para promover la autoevaluación del alumnado o la coevaluación entre iguales. Empecemos por la más sencilla de las tres. Aquí tienes una lista de control. Para evaluar el desempeño del alumno a la hora de trabajar con la técnica cooperativa cabezas juntas numeradas, nosotros hemos elaborado esta lista de control que te permite valorar el nivel de competencia a través del registro de la aparición o no de las conductas que consideramos necesarias para que la técnica resulte de forma eficaz. Si queremos ir un paso más allá, y no quedarnos solo en el registro de la aparición o no de esas conductas, las escalas de valoración nos ofrecen la posibilidad de matizar el grado de eficacia con el que se desarrolla cada una de ellas. En el ejemplo que te presentamos, puedes ver una escala de valoración para evaluar de las 12 destrezas cooperativas básicas de cara a trabajar adecuadamente en equipo. Finalmente, la tercera estrategia que te presentamos son las rúbricas, que van un paso más allá con respecto a las escalas de valoración, ya que no solo incluyen una valoración del nivel de eficacia de cada uno de los indicadores, sino que incorporan una descripción de lo que implica cada uno de estos niveles, desde los menos adecuados hasta los más eficientes. Un ejemplo de lo que decimos se puede apreciar en esta rúbrica pensada para valorar algunas de las destrezas básicas en una situación de trabajo cooperativo. Si nos centramos en la primera dimensión, podremos observar que el nivel de eficacia aparece graduado a través de cuatro ítems. La valoración de muy bien se reserva para el alumnado que participa activamente en todas las tareas. La valoración de bien se destina para aquellos que participan habitualmente aunque se distraigan en momentos puntuales. La valoración de regular se establece para los alumnos que participan de forma intermitente y finalmente la valoración de mal es para aquellos estudiantes que no suelen participar. En la rúbrica se abordan otras cuestiones clave en relación al trabajo en equipo, desde la disposición para pedir y dar ayuda hasta la gestión del turno de palabra o el respeto de los acuerdos grupales. Estas tres estrategias constituyen herramientas muy interesantes a la hora de promover la evaluación de la competencia para cooperar del alumnado, ya que trabajan con distintos niveles de complejidad y pueden ser utilizados, como hemos dicho, tanto por docentes como por los propios alumnos. Esto nos, no solo facilitará la incorporación del alumnado a la evaluación a través de la autoevaluación o la coevaluación entre iguales, sino que ayudará a construir una visión compartida con respecto a lo que implica ser competente a la hora de cooperar. Sin duda esto potenciará el proceso de incorporación del aprendizaje cooperativo a la dinámica del aula y te va a ayudar a plantear la evaluación como una herramienta de mejora que ayudará a que la implantación del aprendizaje cooperativo fluya de manera eficaz y adecuada. Así que adelante y ponte a trabajar en la evaluación de la competencia para cooperar del alumnado.